Llegó Hugo y Karina, la mejor fórmula presidencial. Hugo y Karina, la mejor opción del pueblo, 2019, vamos al tercer gobierno. Hugo y Karina, la mejor opción del pueblo, 2019, vamos al tercer gobierno. Hugo y Karina, los proyectos van a continuar, el desarrollo de este pueblo garantiza.